Hey, ¿qué pasa gente? de internet aquí, miércoles, un, un nuevo video, Estamos en el sorteo de banner. Yay. Como dije, ya estamos otra vez en la parte de aquí. Y vamos a decir los ganadores del sorteo que fueron dos semanas ya, o dos, o tres. No me acuerdo muy bien, pero ya. Eh, los ganadores del sorteo son simplemente y nada menos que... Terr, doble tamores. Locker 150 y, y Pumas 908. Felicidades a los ganadores. Eh, no se pierdan para el próximo sorteo. Que quién sabe cuándo será, pero lo avisaré. O sea que no se lo pierdan. Y nomás sería dejarles. Eh, dejarles. Eh, para que vean cómo fueron sus banners. Y nos vemos hasta la otra. Adiós.